gracias a Dios en los últimos días hemos presentado una baja en, en los casos que se han presentado eh, con fines de ingreso y, y la situación de, de San Francisco y la región, porque como ustedes conocen, la parte de Huiza de recibe pacientes de la región y del país. Realmente nosotros, eh, no va a ser motivo de alegría, sino de las medidas que que conjuntamente con, con el equipo de trabajo eh, se han tomado, eh, se ha visto una mejoría en todos los casos. Los ingresos de UCI, honestamente te puedo decir que en los diferentes centros que se ingresan pacientes eh, no llegan a 10 casos de ingreso